Preocupante es la situación de los residentes en el sector grullón segunda etapa ante el cúmulo de aguas residuales y obstrucción. Bueno, eh, el problema es que la, eso, el agua se mete por debajo. Según los restos están tapados, rebota el agua y se mete a toda la casa. El barrio grullón segunda etapa. Son muchas casas, muchas. Eh, no deben que no eso porque entonces el problema es que no se puede ...no se puede dar un picazo... ...porque de una vez va y le ponen una multa... ...de 50 mil pesos... ...entonces uno viene aquí para que... ...a ver si les resuelve... ...porque son, son muchas casas que tenemos... ...con el mismo problema... Piradas el Instituto de Agua Potable... ...y Alcantarillado Inapa y ...se presentaron al lugar... Sin embargo, sus residentes reiteran la situación se ha convertido en verdadero foco de contaminación. Que el agua negra tiene retorno y se mete entonces para la casa. Entonces toda la casa eh, tiene ese, ese problema y no se puede aguantar porque una noche entera uno agotado con los niños no se puede. No se puede. Los, los adultos pues, quizá podríamos resistir más, pero los niños no cogen batería y eso, y no queremos. Para NTN, su noticiero regional, Joan Paulino.